Definitivamente uno de los temas que más me encanta trabajar dentro de Illustrator son los efectos Y aquí vamos a hacer este ejercicio súper sencillo Seleccionamos el texto y ahora nos damos cuenta que es una American Time Writer a unos 445 puntos Como ya es costumbre en la parte de efectos Vamos a depender de manera directa de la apariencia creando un relleno del color del fondo Perfecto, si no sale no te preocupes, el efecto que se nos viene es genial en el trazo, voy a elegir a unos 7 puntos, está más que bien, el siguiente efecto. Voy a invertir los valores para que se pueda apreciar de una mejor manera. Voy a invertir el orden de las apariencias. Y ahora voy a crear otra apariencia un poco más pequeña, pero de 4 puntos. Obviamente aquí no se va a ver el efecto, porque Porque tengo dos trazos del mismo color, a menos que le quiera cambiar de color, pero dejémoslo ahí. En el trazo más pequeño, me voy a centrar básicamente en dos efectos. Que, los que es lo que te voy a proponer en este momento. Primero es un resplandor exterior. El que viene por defecto, simplemente damos clic en OK. Aunque no se vea en este momento, pero sí se va a apreciar cuando a este mismo trazo le ponga otro efecto que se llama resplandor interior y el otro es exterior. ¿no? Dale clic en previsualizar y ahí lo tengo. Mira, qué sencillo que estuvo esto. Cuatro pasos y puedo llegar a hacer este tipo de cosas. Esto está más que bien.